y gracias, gracias por estar con nosotros en este devocional hoy que es 18 de mayo y el tema va a estar bien interesante también el de hoy y gracias, gracias por estar en mi devocional diario y como les decía ya el 18 de mayo y bueno el tema el tema que se amen unos a otros, ya en algunos de los videos que hemos hecho de toda la serie de más de 600 al momento, ya habíamos hablado un poquito de eso, pero Hoy dentro de este devocional vamos a estar hablando eh, allí en Juan 15 del 11 al 17 en la Reina Valera de 1960 Donde nos dice que el eh, tema que se amen unos a otros Yo debo de amarte y espero que tú también nos ames a nosotros y que nos amemos juntos y que amemos al resto de la humanidad Verso 11 Esas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido ¿Eh? Hermosas palabras Esas cosas se hablado Para que mi gozo esté con vosotros Y vuestro gozo sea cumplido Este es mi mandamiento Que os améis unos a otros Como yo os he amado El Señor nos amó Por eso vino El Padre nos amó Por eso vino como Jesús Y dice en el verso 13 Nadie tiene mayor amor que este Que uno ponga su vida por sus amigos ya Jesús está diciéndonos que como amigo Él puso su vida por nosotros por eso dicen, nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos entonces ya que nos está diciendo el Señor Jesús que Él es nuestro amigo entonces que, imagínense qué interesante es entonces tenerle en nosotros a través del Espíritu Santo porque dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios entonces que lo tengamos a él también como amigo lo tienes como amigo Bendecido sea el Señor Y que tú te seas bendecido o bendecida Veamos lo que dice el verso 14 Dice Vosotros, o sea, nosotros somos Aquí en 14 Vosotros sois mis amigos O sea, nosotros somos sus amigos Somos sus amigos porque si hacemos lo que Él manda Si no, entonces no le conocemos Y no hay ninguna relación Dice, ya no les llamaré siervos Voy a parafrasear un poquito Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor pero les he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, yo se les he dado a conocer. Porque Jesús viene del cielo, de ahí donde está el Padre. Ya, desde entonces ya estaba allí, desde siempre. Si sí es humano, y ya entonces ya le vimos como humano, cuando ya nace de María. Pero Él ya era, ella ya era. Y Él es eterno. Dice, ya no le voy a llamar más siervos, porque el sí siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero... Ahora les llamo amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, yo se las estoy dando a conocer. Fíjate qué, qué hermoso es el Señor cuando Él nos habla de esta manera. Y luego ya lo que dice el verso 16, cuando dice, a ver, haz de cuenta, así como platicando, miren, yo los elegí a ustedes, no a ustedes a mí, sino yo los elegí a ustedes. ¿Para qué? Dice, y he puesto, y los he puesto para que vayan y lleven el fruto, y que os lo fruto. Y que vuestro fruto permanezca O sea, Dios quiere que tú y yo llevemos fruto Él no quiere que nada más te entretengas Viendo, oyendo O teniendo una, una religión eh, Nada más así como Hay para pasarla Hay uno para decir que yo amo a Dios No, no, no, no Él quiere que llevemos fruto Y que sea abundante ¿Sí me explico? Dios sí quiere que llevemos fruto que Él quiere que tú lleves fruto Él quiere que yo lleve fruto Por eso dice para que todo lo que pides el Padre en mi nombre, Él se los dé. Y que ese fruto permanezca. Y nos ha puesto para que llevemos fruto. Y debemos dar señales de ese fruto. Es como cuando tú ves una planta que, que produce fruta. Eh, sean mangos, sean plátanos, sean papayas, sea lo que sea. Cuando ya da fruto, tú los ves y puedes ir y tomar de ello. También Dios quiere que tú y yo llevemos fruto. En lo que es la vida espiritual Y en el 17 para terminar Dice y eso es lo que les mando Que se amen unos a otros ¿Cómo andamos con el amor de los unos con los otros Mira hay quienes No aman a sus hijos O no aman al esposo O no aman a la esposa O no aman a los padres O los padres no aman a los hijos Y cuanto más a personas que simplemente Son nuestros vecinos Amigos, compañeros En fin, ¿cómo andamos con eso Permitamos que Dios venga y nos ponga y nos, nos llene de su amor para que lo podamos compartir. ¿Te gustaría eso? ¿Te gustaría que Dios llene tu vida para que tú tengas manera de compartir y lleves de esa manera de fruto? Pues oremos. Padre Santo y Bendito, le adoramos, le bendecimos, le honramos y le glorificamos. Señor, que podamos ser conscientes de esa necesidad de llevar fruto y de amar. Y de amar, señor, a nuestros semejantes Porque si nos podemos amar Ya no va a haber más violencia Ya no va a haber más crimen Ya no va a haber más problemas En la sociedad Y mucho menos problemas en los hogares En las familias En los matrimonios Porque si nos podemos amar Entonces los problemas ya están resueltos Ya no va a haber divorcios, ya no va a haber pleitos Ya no va a haber celos, ya no va a haber contiendas Ya no va a haber eh, comunicación Ya no va a haber nada de lo que ya no debe de haber cuando uno se puede amar. Señor, bendíganos para poder amar a aquellos que están a nuestro lado, aquellos que son los nuestros y aún aquellos que simplemente son nuestros amigos o conocidos y que les podemos amar de la misma manera. Para la gloria del Padre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Aménse unos a los otros y reciba la bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.